Especialito, hola, especialito. Mira que estiradito camina el especialito. ¿A dónde vas con tus amigos, sí. los especialitos? ¡Oh! Especialito, no te vayas, quédate con nosotros. Especialito, como te gusta que te llames especialidad sin paratevia o especialito. Juan, me gusta que me llamen Juan. Tú, vámonos, a ver si nos va a pegar algo, que nunca se sabe. Sí, me no Dale la vuelta a esta situación y no me discrimines por tener parálisis cerebral. Es mi derecho.